cómo superar la tristeza eh, nosotros la mayor parte del tiempo cómo estamos no me digan pero la tristeza no es algo que de repente viene, a veces se ha construido poco a poco ¿verdad? Eh, a veces es un acumula, a, acumulamiento una acumulación de pequeñas cosas y, y bueno eso va generando un desorden emocional y bueno en nuestro mundo actual mucha gente vive con esta enfermedad ya con depresión y por eso como es algo acumulado y es algo aprendido o sea que vamos empezando a sentir más y más cuando uno se da cuenta y ya está en un estado de desesperación o de total melancolía, ya a veces es un momento que no es tan fácil de cambiar, ¿verdad? Por eso no se tiene que tener comprensión y paciencia, ¿verdad? Porque no son cosas tan repentinas el sentimiento de tristeza. Y hay veces que la gente llora de tal manera que es como que la gente dice, es que les viene del alma, ¿verdad? Y hay muchas situaciones que nos hacen sentir así. Digamos, si ustedes buscaran situaciones para sufrir, no sería difícil encontrar, ¿verdad? <risa> es muy fácil. Verdad, ayer se celebraba el Día del Padre, ¿cuánta gente se sentía triste ayer? Habían algunos felices, pero había muchos tristes. O sea, hay tantos motivos por qué sufrir en nuestro mundo actual. Y muy difícil cómo mantenerse feliz con tanto motivo de estar mal. Por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, hay otras situaciones que también nos generan tristeza que no son tanto del mundo pero son como etapas de la vida eh, me decía ahora que estuve en un retiro muy bonito, en uno de los lugares que tiene Brahma Kumaris en Nueva York en las montañas muy especial y ahí hay una persona muy linda que conozco hace años que vive en Estados Unidos y es de Venezuela y ella decía, yo me sentía la más desapegada de mi familia, yo les ayudo económicamente, ¿verdad?, pero más de 25 años viviendo allá, yo decía, yo soy súper desapegada, y se muere la mamá, y entonces, bueno, por dicha le dio tiempo de ir a verla, pero me dice, yo no sabía que el apego, el apego tan grande que yo tenía, porque todo lo que yo hacía, era pensando mandar dinero a ella, y en el bienestar, y aunque yo tenía muchos años de no estar con ellos, ahora cuando pienso, digo, ¿por qué sigo pensando si ya no está? Y toda la energía que estoy usando, que usa, usaba, ya no está, no, no debería seguirla dirigiendo, ¿verdad? Entonces ahí, digamos, lo que a ella le llamaba la atención, claro, es un momento fuerte, es que la tristeza no es física, o sea, no, no era algo físico, no era una ausencia así como tan física porque físicamente nunca estaban como juntas pero hay una conexión que no es física que, que es de los pensamientos mis pensamientos estaban siempre conectados con ella entonces los pensamientos que ya no estén conectados con eso ¿con quién se van a conectar? Y lo mismo pasa cuando uno cambia y ya no está en la universidad y ahora tiene que trabajar y todos los las amigos de la universidad pues tampoco los ven. O cuando los padres ya tienen sus hijos grandes y ya su labor de ser padre se terminó. O sea, como que todavía está, pero diferente. Y eso también genera una serie de sensaciones fuertes, ¿verdad?, o sea que hay muchas razones que nos generan internamente tristeza. Pero hay como un, por decir así, un proceso de la tristeza. ¿Sí? ¿Quieren saber? El proceso. Porque la tristeza, con esto que les decía este ejemplo, empiezan nuestros pensamientos. O sea, como como les explicaba, de lo que ella le llamaba la atención era que su mente ya no tenía dónde ir <ríe> y siempre iba a ese mismo lugar. Ok, la mente empieza a generar ciertas afirmaciones sin darnos cuenta. como Yo soy inútil, yo soy un fracaso, yo ya no sirvo. Eh, entonces esas afirmaciones uno se las empieza a decir bastante, yo soy un fracaso, eh, yo no, empieza uno como a compararse, mira aquella lo que, lo que hace a mi edad y mírame yo a esta edad, mira aquel, mira ya tiene familia, mira yo no, entonces empieza como una, una forma de utilizar la mente ciertos patrones que uno sin darse cuenta, todo lo empieza a ver negativo, así. Y cuando uno empieza a ver todo negativo, entonces las cosas son demasiado pesadas, como toda la vida es terrible, eh, todo es insoportable, la, uno empieza a decir la gente es mala, el, el trabajo es pésimo, Costa Rica fea, <risas> o sea es como que uno, ¿verdad? o sea todo así, eso empieza a generar entonces que todo ese montón de pensamientos empieza a generar una actitud, actitud es, un, es mucho más grande que un pensamiento, que un sentimiento pero uno empieza a pensar así, soy inútil, soy un fracaso, ya para qué vivo, ta Entonces, ¿qué es la actitud que genera eso? Es una actitud negativa, me siento cansada, todo me da pereza, estoy desgastada, todo me molesta, ¿verdad? Estoy irritable porque la tristeza genera eso entonces cuando yo estoy sufriendo difícilmente puedo estar, sentirme feliz por algo alguien me da un regalo y digo ¿para qué me lo da? Si, si, porque usted me quiere <risa> si, ¿para qué? ¿para qué? Si yo soy... porque resulta que la actitud también responde o la tristeza también responde a un sentimiento de culpa porque hay culpa, hay culpa, no se siente mal de sentirse mal, primero porque uno se supone que uno no se debería sentir mal, verdad, hay culpa de sentirme mal y después hay culpa por todos los errores que he hecho en mi vida y que me han llevado a este estado, <risa> o sea todo me he equivocado así uno se dice así, ¿verdad? yo, yo estoy imitándome <risa> a cuando uno está en ese nivel, ¿verdad? entonces, ¿qué pasa? con esa actitud genero rechazo porque uno no se siente bien con uno empiezo a hacer cosas sin darme cuenta que los demás no se sienten bien conmigo y entonces uno empieza a quedar aislada, o aislado, entonces eso reafirma mi sentimiento de estoy sola, nadie ni, ni piensa en mí, nadie me quiere, además soy tan insoportable, además que hasta me da pereza llamar a nadie, mejor no me levanto, me explico, si todo lo hago mal, y entonces el tercer proceso que pasa es que uno pierde el sentido de por qué está vivo pero el sentido perder el sentido de por qué estar vivo es, es posterior o sea de tanto acumulado de ese sentimiento llega un momento en que para qué vivo para qué ahora estoy vivo para qué yo ya cumplí, así dicen a veces. Yo ya cumplí, ya, ya, ya hice lo que tenía que hacer, ahora ya me puedo morir. Y lo único que pienso es en comprarme el nicho, ¿verdad? Y pienso en cuánto cuesta el nicho, ¿Y a dónde me voy a morir. Me explico, porque así es. O empiezo a pensar, ¿verdad? Como, como a veces hay personas que empiezan a pensar en el suicidio: ¿Ay, ¿para qué estoy vivo? Si a nadie les... Na, no sirvo para nadie ni para nada. Soy, soy un estorbo. Entonces empiezo a perder el sentido de para qué, para qué. Es lo mismo, puede pasar en muchas situaciones. Yo estaba casada, ya no. Entonces ahora para qué? Ahora qué hago? Si todo mi sentido de, de, de estar existiendo era estar casada o tener esa pareja o tener ese trabajo, todo era eso, me explico, es que uno se acostumbra demasiado a que, que algo externo te da un sentido de vivir, ganar plata, pues si cuando ganar plata ya no es tu sentido de vivir, entonces ahora ¿qué? me explico, no sé qué así. y entonces eso genera finalmente un sentido total de depresión. Ya cuando está uno en ese nivel, uno puede decir, estoy deprimido. O sea, porque una cosa es estar tristecillo, que es como la primera etapa, ¿verdad? Sí, estoy bien, pero de, de repente me, me, me puse tristón o tristona, o sea, pero cuando ya llegué a ese nivel, yo puedo decir, estoy to como tocando fondo. O sea, como que ya aquí necesito hacer algo hasta aquí todo bien ok y además como uno está irritable como se peleó con medio mundo no, uno no confía en uno mismo usualmente uno también ayuda. la salida uno cree que la tiene sola o solo ¿sí? y si uno está con una persona así y digamos que no es una ¿verdad? digamos que es alguien de mi familia o que es un amigo o una amiga, el sentimiento que le genera a los que no están deprimidos pero están cerca es mucha impotencia y culpa, más si esa persona decide suicidarse. Porque uno dice, yo no hice suficiente. O sea, uno piensa que es uno el que tiene que quitarle la tristeza a los demás. ¿verdad? Como, como si yo pudiera hacerte feliz pero si ustedes vieron todo el proceso que se lleva para uno estar mal pues yo no te puedo decir una palabra mágica así ¡pum! y ya usted se puso feliz o sea, estamos hablando que es una enfermedad y que es una enfermedad a veces que es crónica o sea, que lleva tiempo entonces si alguien está resfriado yo no le puedo decir tómese esta pastilla y en tres minutos va a estar bien. ¿Cuánto lleva a quitarse un resfrío, Carolina? <ríe> yo ya lleva como dos semanas. <ríe> o sea, cuando uno está resfriado, lleva tiempo. Pero uno sabe que se le va a pasar. Igual va a pasar con la tristeza. O sea, va a llevar un tiempo. Se va a ir. Pero yo tengo que saber qué esfuerzo hacer. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Pero quería saber si un poco para entender el proceso hasta aquí todo está claro. ¿Sí? Entonces, primero es entender que así pasa. Ok. Entonces, ¿cómo empiezo a salir de ese estado? La primera cosa es que ese estado no me vino de afuera. La felicidad tampoco me va a venir de afuera. Tengo que entender que yo tengo que esforzarme. Por eso cuando la gente va a meditar o a terapia, eso que hizo, ese hecho de estar haciendo algo, es el primer paso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es el primer paso? Porque ese primer paso que usted cree que es pequeñito, es enorme. Cuando no está en ese nivel, eso es grandísimo, eso es buenísimo. Usted al fin está haciendo algo por usted mismo. Excelente. Usted se está dando un tiempo. Perfecto. Pero vamos poco a poco. Y lo primero es cambiar esas afirmaciones inconscientes que yo le estoy diciendo de quién soy yo. Entonces, yo no me puedo comparar a nadie, porque yo no soy vos, yo no soy los demás y mi bienestar no es el bienestar que ellos tienen aunque yo crea y lo vendan en los periódicos, etcétera que usted comprándose la casa del Banco de Costa Rica <risa> usted va a estar súper feliz verdad teniendo la familia que muestran ahí que no es la mía o sea, ¿no? o sea, yo, mi felicidad no es la de los demás ¿Sí? yo no soy como los demás y no necesito ser como los demás. Entonces, ¿qué es lo que tengo que empezar poquito a poquito a, a trabajar? Es en mi identidad. Si yo no voy recuperando mi sentido de autorrespeto, entonces, yo soy luz. Yo soy un ser espiritual. Soy alma. Soy energía. No soy toda esta cosa, ni nada, ni el pasado soy yo. Porque incluso eso también en el sentido de identidad es muy importante superarlo. Porque uno puede haber vivido violencia, puede haber vivido abuso, puede haber vivido abandono, puede haber vivido todo lo que a uno le haría sufrir. Pero eso no soy yo. O sea, no, mi pasado reciente, usualmente, no es tan feliz, por eso estamos como estamos, ¿verdad? Si hubiera sido súper feliz, no estaríamos <ríe> en el estado de tristeza que estamos. O sea, tenemos situaciones que nos impactaron, ¿verdad? Entonces yo no puedo hacer que el pasado me defina. Ni, y cada vez que uno recuerda algo, cada se trae consigo todo el paquete. Entonces, ¿sabes que es muy importante? Para empezar a hacer eso, evitar que la mente divague. Y eso es central. Vamos a hacer un ejercicio para eso. Pero les voy a explicar antes de hacer el ejercicio. Cuando uno está mal, divaga demasiado. ¿Y qué pasa? imagínense usted que esté, es como una persona que hace pozos. ¿Verdad? Y empieza a hacer un hueco. Si usted está concentrado, enfocado y sigue excavando y excavando y excavando, va a encontrar agua. ¿Sí? Pero tiene que continuar haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo, constantemente. ¿Qué pasa si yo excavo un poquito aquí, después busco un poquito por allá, después otro poquito por allá? ¿Qué voy a hacer? ¿Un montón de huecos? pero no, nada, ningún resultado de eso. Entonces, para poder dejar de divagar, para poder enfocarme, vamos a utilizar algo que todos los seres humanos tenemos, que es un punto de equilibrio. Enfocarme en un punto de equilibrio. Entonces vamos a ponernos de pie, porque les voy a hacer una prueba. ¿Está bien? Bueno, los que están en internet, pónganse pie también. ¿Están listos? ¿Seguro? No pueden agarrarse a nada ni a nadie. ¿Ok? Vamos a poner las manos en la cintura. ¿Ok? Vamos a poner el peso del cuerpo en la, en la pierna derecha. ¿Ok? Vamos a cerrar lo, los ojos. ¿Ok? Y vamos a hacer círculos con el pie izquierdo. ¿Ok? Así. Círculos así. Pero con los ojos cerrados. ¿Está bien? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ok, ok, ok. Está bien. Puedes poner el pie en el pie. Ok. Pasa el peso al otro pie. Entonces, aquí izquierdo. Ok. Vamos a cerrar los ojos. Y con el otro pie vamos a hacer cinco. Ok. ¿Qué es eso? que no se puede. <risa> <risa> okay. Okay. Okay. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Van a pensar un pensamiento que ustedes quieran elegir, que sea un pensamiento que a ustedes les equilibre, o sea, que los regrese a un punto de estabilidad. ¿Qué pensamiento puedo pensar que me haga volver a mí a ese punto de estabilidad? Día, solo piensen que no se los tengan. <risa> ¿Ok? ¿Usted los tiene? ese pensamiento no les mucho. Otra vez, otra vez, enfoque. Imagínese un punto de equilibrio en su interior, como un punto ahí. Y ahora... Muy bien, ahora sí, muy bien, muy bien. Bueno, puede pasar. <risa> ok. Voy a darles unos momentos de silencio. Porque quisiera que ustedes... Y en este momento de silencio se conecten consigo mismas y consigo mismos. ¿Qué pensamiento en este momento les puede servir para volver a su centro? Y si trajeron algo para escribir, lo pueden escribir. Si no, pues lo piensan, ¿sí? algunos pensamientos. Sí. ¿Se recuerdan para qué era eso? En vez de dejar a la mente divagar, necesito ese pensamiento que me regrese a mi estabilidad. Por eso sirve la meditación. La meditación puede ser una pausa. Y necesito paz. Muy raramente de estar triste uno va a pasar a estar feliz de un solo. Necesito paz. Es igual que cuando uno está resfriado, pero necesita dormir mucho antes de ya estar sana. Entonces, cuando emocionalmente tengo tanta intoxicación de emociones tan fuertes, necesito descanso mental, paz. No darme tareas difíciles, darme tiempo y pensar eso que ustedes eligieron pensar. ¿Sí? Seguimos. Entonces es el no divagar. Lo segundo es cambiar el maltrato hacia el ser. Porque uno se siente la mugre en los zapatos de la vida de los demás. <ríe> o sea, uno se siente la cucaracha que todos la pueden aplastar. O sea, si uno se siente. Uno se siente desvalorizado totalmente. Entonces, eso es maltratarme. Y uno está por la no violencia, pero uno contra sí mismo sí es violento. Entonces, decirme tantas cosas agresivas tiene que transformarse como. ¿Transformar el discurso? Sí, transformar el discurso está muy bien. <risa> ok yo siento que uno tiene que ponerse un ultimátum ¿hasta cuándo voy a dejar que esto me afecte? o sea, uno tiene que ponerse un poco terapia choque ¿hasta cuándo voy a sufrir por esto? ¿hasta cuándo? Hay cosas que yo no puedo cambiar, entonces ¿hasta cuándo voy a hacer de eso un motivo para sufrir? No podré a partir de ahora decidir que hasta hoy, hasta ya, ya no más ya, no más ¿sí? entonces voy a tomar una decisión ahora a partir de que tomo la decisión es como cuando uno dice voy a dejar de fumar <risa> y después viene la tentación de volver a fumar pero por lo menos ya decidí que no me va a hacer sufrir más no más ¿sí? entonces tengo que cambiar la perspectiva porque las cosas que nos hacen tristes o uno no las puede cambiar o es que uno solo las ve de una perspectiva ¿como qué? ¿Ah? cambiar mis hábitos pero por ejemplo hay cosas también como reales mi físico ¿verdad? como en el sentido de que Ok, yo no me siento bien con este cuerpo que tengo algo. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes les conté cuando estuve con eh, personas que tienen VIH. No les conté. Seguro bueno les conté y se les olvidó. <risa> no creo que no les conté a ustedes. <risa> Pero eh, fue muy, es muy lindo estar con ellos porque tuvieron una noticia muy fuerte, como cuando alguien le dice, usted tiene cáncer, bueno, usted tiene un virus que va a tener toda la vida, y que usted por eso se puede morir, ¿verdad? Feo. Entonces ellos decían que esa noticia es muy impactante, pero que le genera como una, una ansiedad muy fuerte, mucho miedo, ¿verdad? Entonces, ok, una vez que yo ya decidí, porque una de las lemas de ellos es, yo no soy VIH positivo. Yo soy una persona que tiene VIH. Pero yo no soy la enfermedad. ¿Sí? Yo soy yo. Pero una cosa es hacer del virus algo pequeñito. O sea, yo lo voy a tener ahí. Es algo que no puedo cambiar. Las razones por las que las tengo no importa. Yo me tengo que perdonar porque pasó y ya pasó está bien, tengo un virus ya, pero voy a imaginar que el virus es ultra microscópico tan pequeñito que ni lo puedo ver así de pequeñito así va a estar y esa es la atención que le voy a poner poquita y ya que está ahí, está pero mi vida va a continuar, con eso chiquitillo ahí que tengo que cuidarme, que tengo que comer bien, que tengo que estar equilibrado, que te, pero voy a vivir como quiero, porque tomé la decisión que eso no me va a botar. Pero viste que eso es un proceso interno, ¿verdad? Y que a veces uno necesita conversarlo para que alguien me ayude, no con cualquiera, porque. Pues. No, otro se lo cuento y se lo daré se pone peor de, de, de triste uno. para algunos echan más leña al fuego, no sa porque ellos mismos no saben manejar su propio sufrimiento, ¿me explico? Pero con ese ejemplo me doy a entender. Es una situación que no puedo cambiar y puede ser que efectivamente yo hice cosas que me hicieron enfermar. ¿Qué voy a hacer? Ya las hice. Y las tenía que hacer además, porque ella, si lo hice, porque tenía que hacerlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? A partir de ahora, voy a cambiar mi interior, mi vida. Darle otro sentido. ¿Sí? Y eso con cualquier cosa que uno esté viviendo. Con cualquier cosa. ¿Por qué? Porque puede ser que ahora no sea una enfermedad interna algo que pasó puede ser que no sé que metí la pata y me quedé sin la persona que quería estar ¿sí? pues sí, sí metí la pata yo tengo talones de Aquiles y meto las patas ¿verdad? porque uno además o mangonea a los demás <risa> o lo trata mal y entonces definitivamente uno comete errores es muy bueno aprender que uno sí los hace y entenderlos sin culparme en extra. Está bien, yo me met metí la pata. Pero a partir de ahora, yo voy a perdonar esa metida pata. O sea, si puedo perdonar a los demás, ¿por qué no me puedo perdonar yo? O sea, suficiente con lo que ya estoy sufriendo que seguirme maltratando por lo que pasó me recuerdo uno de los profesores de Brahma Kumaris, es uno de los seniors, un alma, un alma bellísima, tiene como ochenta y pico años él, ha entregado su vida por hacer cosas lindas, verdad, mente, cuerpo, tal, tuvo un accidente y en base a ese accidente alguien murió, y él iba manejando, entonces él cuenta su experiencia, porque mira, uno que quiere hacer el bien y todo, y yo meto la pata y alguien muere bueno, y puede ser que no metió la pata a él totalmente era un accidente, un accidente es un accidente o sea, no es que uno lo hace al propio es un accidente entonces ¿qué pasa? yo me puedo seguir culpando por ese accidente, y es decir estoy condenado al infierno del infierno no paso uno puede decir eso, ¿verdad? ¿o qué puede hacer uno? ok es algo que pasó es algo fuerte, no me hubiera gustado que hubiera pasado pero ahora voy a hacer el bien para los demás porque yo no soy una persona mala o sea, yo no hice eso al, al adrede y quiero, o sea Cancelar el karma del pasado, haciendo cosas diferentes, tal vez ayudando a la gente. ¿Me explico? O sea, ¿por qué? Porque es como generar otra energía, contraria, una energía contraria a la negatividad. O sea, una energía que sea de, de amor, de, de armonía, de construir, en base a eso que me pasó y cuando la gente logra hacer esa como transmutación energética de algo muy fuerte, muy negativo pueden hacer algo muy bueno incluso hay gente que ha perdido su familia, digamos algún hijo, me acuerdo una pareja que estaba ya embarazada y el almita se fue para otro lado tenía otra misión y ellos quedaron muy impactados, porque la esperaban esa alma con todas las ganas, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Entonces les dio la oportunidad de apoyar a otros papás que vivieron eso también. El poder hacer eso les ayuda mucho, ¿verdad? Porque ellos entienden lo que se, lo que se vive, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el servicio espiritual el dar soporte a los demás, le ayuda a uno a salir como de su enjaulamiento emocional. ¿verdad? Es como, pero uno lo tiene que hacer con esa conciencia, ¿verdad? de que yo no me voy a seguir culpando si no voy a hacer algo que me va a generar algo diferente. Que yo no soy una mala persona. Para soltar, no para... O sea, básicamente es para sanar. Y yo entiendo que es para eso, ¿verdad? ¿Está bien? Y parte de hacer esa transformación eh, de uno mismo, de una misma, uno es la persona correcta en el lugar correcto. Uno sí lo es. ¿Sí? Y todos nosotros tenemos nuestro talón de Aquiles. Es decir, el lugar donde tenemos debilidades. Ninguno de nosotros es como lo más perfecto del mundo, ¿verdad? Todos, todos, todos, todos nosotros estamos en ese proceso. Entonces, ninguno de nosotros es peor que nadie. <risa> todos estamos peor, ¿verdad? Pero todos, todos, todos, todos somos la creación más hermosa del ser supremo. Y somos extremadamente hermosos. Y somos una creación tan hermosa que el valor que tenemos nada lo puede pagar. Es un valor ilimitado. ¿Verdad? Y eso soy yo. Y hay una fuente de amor constante, continuo, que viene de esa fuente creadora que es el Ser Supremo, y por más que yo meta las patas, ¿verdad?, y que me jale tortas, eso no es nada en comparación con todo lo demás que hay en mí, que es divino, mi y que no lo conozco, que me he desconectado tanto de esa parte mía, ¿verdad?, que necesito volver a descubrir y volver a sentir es muy pura, es una parte muy linda y es la que me hace estar aquí sentado, sentado a mí nadie me está obligando a esto hay una parte dentro del ser que todavía cree que sí puedo y que cree en mí aunque ni me dé cuenta que sí estoy creyendo aunque yo creo no, es que tengo una crisis ahí de fe y sí. <risa> sí, pero usted si en darse cuenta si, si cree es posible creer por algo está aquí entonces me tengo que dar como ese espacio ¿verdad? espiritual como de reconectar de reconectar y una de las cosas que a mí me ayuda porque siento que con esta pérdida de sentido también hay una pérdida como de amor de sentido, de conexión, de amor yo necesito volver a sentir ese amor puro, ese amor lindo, o sea, los demás no me quieran, pero vos si me quieres, ¿no? o sea, <risas> ese amor espiritual que es permanente, es constante, hay unos poemas, eh, un libro de poemas, una recopilación de poemas, hechos de la, de la experiencia del amor de Dios, y, y hay gente de todo, hay poemas de, de, de líderes espirituales, de líderes, un montón. ¿Se imaginan ustedes recopilar experiencias de ese amor? En vez de estar pensando en qué está mal, no, ¿Cómo son las experiencias de amor divino, de la fuente? O sea, ¿cómo se siente esta conexión? y hay gente que se siente tan conectada con el universo, con todo está tan feliz ¿verdad? ¿cómo es eso? ¿cómo es esa felicidad? ¿y usted cómo siente a Dios? ¿verdad? y así uno se va recuperando ¿verdad? uno va saliendo como de ese pozo muy profundo ¿verdad? que uno se fue poniendo solito pero va a ir poco a poco no se depresione, porque a veces uno dice, es que yo ya quiero tener una experiencia mística, sí pero sí la va a tener, pero va a ir poco a poco, va a ir teniendo así como, usted va en el buen camino, <risa> hasta que lo va a lograr otra vez, y se le va a pasar, y algo muy importante, esto va a pasar, y aunque usted crea que no, sí se pasa. Entonces no se desespere. Es horrible, sin cómo, pero se pasa. ¿Verdad? Porque, ¿verdad? Yo eh, hablé hace unos tiempo con una persona que estaba lista para tirarse esa prisa. ¿Verdad? Que es un puente. No, pero, ¿esto se le va a pasar? ¿verdad? o sea es transitorio y uno toma una decisión en un momento de, de desesperación no va a ser la mejor decisión no va a ser ni sabia, ni buena, ni buen karma entonces de ese tiempo ahora hay un lema que tiene la directora de nuestra institución que ahora es como mi lema, que es paciencia y humildad porque el ego no me permite ver otra solución no, yo tengo que ser humilde porque si sí hay y paciencia porque se va a quitar pero suavemente <ríe> sí. y vean, uno puede decir ah no, es que yo tengo una vida espiritual tengo 20 años de meditar yo siempre estoy feliz eso es un mito, es un mito. O sea, nosotros tenemos tantas cosas que ir procesando y es diferente cuando cumplo 30 años a cumplir 60. Entonces, es el mito, o sea, usted puede estar meditando, ser muy positivo, pero hay cosas que vienen en la vida que te van a hacer darte cuenta que ay, hay que superar algo más. Entonces el mito, como de siempre feliz así, ching, no, no se va construyendo hoy tuvimos una clase temprano que decía ¿cuál es el signo de que usted ya está llegando a ese estado final? <ríe> es un estado de que el cuerpo incluso está totalmente tranquilo y a veces no está tranquilo entonces todavía me falta, relax tengo que seguir haciendo esfuerzo pero va a llegar el momento en que este